Día de Colombo, eh, con su gabardina y su sombrero. Y vamos a ver la parte eh, C, ¿vale? la parte C del preludio de consolación. Eh, es la parte más difícil y hay razones objetivas, básicamente porque va más rápido todo y, y porque no hay una melodía clara que tú puedas, o no hay unas una repeticiones, unos patrones que a los que te puedas Agarrar, ¿vale? Esta parte todavía no la tengo, vamos, bueno, en realidad no tengo memorizado nada, pero esta concretamente menos todavía, ¿vale? Está, estoy leyendo sobre la tabulatura y es difícil, ¿vale? Es dificililla. Pero bueno, a ver si con esto más o menos eh, le, le sacáis el tranquillo. Insisto en que la tabulatura no la tengo, que esto es del libro Bug for Banjo, que cuando yo lo compré me costó 9 euros. Bueno, al final salió unos 12, 9 más 3 euros de envío por ahí, y ahora lo tienen en 17 euros, no sé por qué. Pero bueno, 17 euros, teniendo en cuenta que esto lo tengo ya hace 4 o 5 años, no tanto, quizá no, 2 o 3 años, y el, las horas que le llevo chave de, de, de, de diversión, la verdad es que se amortiza. Bueno, pues venga, no digo más tonterías y nos ponemos. <música> Y ahí empieza ya la parte D, que la vamos a ver el próximo día. Ahí acabamos la parte B. Y ahora vamos a empezar la parte C. La parte C es la más complicada de todas, como ya he mencionado. Básicamente porque no hay muchas repeticiones, como en las anteriores, donde hay siempre dos compases que se van repitiendo casi siempre. Tiene eh, muchas variaciones y aparte eh, no es fácil seguir la melodía, ¿vale? Es como, como transición todo el rato. Hay una parte muy chula que sería el compás, eh, a ver, que lo cuente el 1, 2, 3. Los 2 y el 3 son, son muy chulos, ¿vale? Bueno, entonces, habíamos acabado aquí. Ahora vamos a hacer hammer, estamos en la cuarta cuerda, vamos a hacer un hammer on 2, 4. Vamos a pulsar en la misma cuerda el traste 5 la tercera al aire aire segundo segundo traste segunda al aire tercera en el quinto traste primera al aire segundo al aire y ahora un hammer -on 02 en la tercera ahora un hammer-on 01 en la primera la primera al aire un hammer -on, eh, en la segunda cuerda del traste 5 al traste 6 y ahora, 0, 0, y ahora empieza la cabalgadita esta. Eh, tercera en el quinto traste, primera al aire, ponemos esta figurilla, ¿vale? Segunda en el quinto traste, y... <coughs> y primera en el tercer traste. Esto lo vamos a mover aquí, luego aquí, y luego para arriba atrás. Entonces hacemos... pulsar la primera en el sexto traste. Y ahora volvemos aquí. ¿Vale? Entonces, y ahora volvemos como al principio. Entonces, eh, me he dejado llevar Entonces estábamos aquí Perdón Estábamos aquí, es decir 0, 5, 3, 0 Primero en, la, en el sexto traste eh, Quinta al aire Y ahora nos vamos al séptimo traste de la segunda Quinto de la primera Aire en la quinta 3, 5, tercera, perdón, primera, segunda, 3, 5, 3, 6, ¿vale? Estoy repitiendo la nota, ¿vale? Pero es para que tenga esa variación. Perdón. Aire, 2, y ahora un pull-off 2, 0 en la tercera. Y volvemos a, a, a, a las tres notas del principio. Hammeron 2-4 en la cuarta cuerda. Pulso la, eh, la cuarta en el quinto traste. Tercera al aire. Primera al aire. Tercera. Segunda. Primera. Hammeron otra vez 5-6 en la segunda cuerda. Primera al aire. Y ahora un poquito de escala de Sol. Segunda en el en el quinto traste, tercera en el quinto traste, y esto es lo más difícil para mí tengo que dar la tercera al aire y ahora hacer un slide 5-4 5-4 en la cuarta, aire en la cuarta, hammer de 2 al 4 y ahora aire, cuarta, aire tercera, eh, cuarta en cuarto traste Tercera al aire, eh, quinto, eh, tercera en el quinto traste, prima al aire, segunda en el quinto, tercera en el quinto, primera en el cuarto, segunda en el quinto, primera al aire y ahora una parte que me gusta mucho que es en el cuarto traste de la segunda, primera al aire, hammer on 2-3, y esto ojo porque yo tengo la tendencia a hacerlo así y como luego voy a tener que hacer esto entonces mejor hacerlo así, es decir, pulsando el dedo eh, corazón en el segundo traste y hacer el hammer con el dedo anular ¿Vale? y ahora hago el, el pull off 3-1 eh, Apoyando el índice en el traste 1 Repito Ahora, hammer-on, perdón eh... Si, sí, hammer-on 0-1, repito Vuelvo a dar en la cuerda eh, segunda en el primer traste Tercera en el segundo traste Y ahora, slide 4-6 y esta figurilla recuerda un poco algo que hicimos ya en, el, en el, la primera parte, la parte A, que es cuarta en el sexto traste, eh, segunda en el quinto y, y, y prima al aire. Repito lo mismo, y ahora voy a hacer 6, 4, es decir, este dedo lo dejo aquí y meto el índice aquí en, en el traste cuarto de la, de la primera y ahora doy quinta al aire y vuelvo a repetir el, la nota esta en el, en el traste 4 de la primera y ahora aire, aire segunda al aire tercera en el segundo traste segunda, primera al aire tercera, segunda al aire eh, cuarta en el segundo traste Tercera al aire Y ahora otra cosa difícil que es un slide 6-4 Pulso la cuerda cuarta en el segundo traste eh, Cuarta al aire Y ahora un pull-off 4-2 Y ya entro en la parte de que es... ¿Vale? Que nos vemos el próximo día. Es complicadillo. Esto es lo más complicado de, de todo el tema, con diferencia. ¿Vale?